te miro y te quiero Agua, corriendo en el tiempo Agua, bailando en Se unieron y están hoy con nosotros Nos brindaron todo lo que nosotros no podíamos Como por personas independientes es Sonido, sillas Estamos muy agradecidos tanto y aunque a ustedes no lo, o les parezca tonto no estoy muy agradecida a la gente de ATE y a la gente de la CTA porque nos han ayudado solo estos, los padres y las madres no lo hubiéramos podido hacer estamos acá con una verdad no estamos acá con una mentira ni basándonos en, ni basándonos en hechos políticos que no existen Acá venimos, a, Estamos acá hoy porque no se están cumpliendo con los derechos que se dan en la Convención. Nos están quitando prestaciones, nos están quitando pensiones, nos están quitando medicamentos, elementos ortopédicos, nos están quitando derechos en las obras sociales. A nuestros prestadores le están debiendo desde hace dos años prestaciones. Con lo cual, perdemos a nuestros prestadores. Lo cual trae solamente daño a nosotros, a todas las personas con discapacidad, adultas y a los niños. Estamos aquí para defender estos derechos que están establecidos en la Convención. Y les doy la bienvenida a todos, y todos hoy van a poder hablar. Porque esta es la marcha de todos. No es la marcha de un partido ni de nada, es la marcha de las personas con discapacidad. Y estamos aquí para defender nuestros derechos. Y bueno, les pido a todos. Todos van a tener y van a poder hablar y poder expresarse. Por ahí anda un petitorio que les pido por favor que los firmen y que luego me lo entreguen. Porque eso se va a hacer entrega se va a entregar con una realidad que ya no, no da para más. No podemos seguir así, en un estado de abandono, donde te, todos tenemos que mendigar, donde nuestras pensiones, aquellos que cobramos o aquellos que cobran, no nos alcanza y tenemos que salir a mendigar. Entonces ya basta, porque tenemos derechos, los tenemos, y queremos que se cumplan. ¿sí? Así que bueno, bienvenidos y hoy van a hablar Primero que nada le vamos a dar la bienvenida a Sanfini, va a hablar Sanfini y después van a hablar todos los que quieran hablar. Bueno, muchas gracias, presidente de la Comisión de Discapacidad, Sanfini. Gracias. que nos hable. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, la verdad, eh, tener una convocatoria de esta característica muestra realmente cuál es la realidad de lo que está pasando con una temática a la cual el gobierno, entendemos, que está desatando el protagonismo que debería tener. Eh, estoy aquí que tengo una responsabilidad eh, que tengo de asumir de la Comisión de discapacidad eh, toda la temática que viene y llegan a la comisión y tratar de eh, establecer de alguna manera un cambio de paradigma en lo que se viene trabajando en, eh, en la temática de las personas con discapacidad. Eh, esta comisión es abierta, ustedes lo saben bien, he trabajado con distintas organizaciones y hemos tratado de avanzar hemos tratado de avanzar en, en las distintas problemáticas pero eh, nos encontramos con una traba cuando llegamos a la comisión de presupuesto en la cual no se puede lograr el objetivo final de las demandas que está eh, teniendo todas ustedes y todas las organizaciones eh, Sí queremos eh, eh, denunciar una metodología que se dio acá de transformación del trabajo, ¿no es cierto?, que se hace desde los gobiernos, fundamentalmente en mejorar la situación. Nosotros sabemos que desde que la vicepresidenta asumió y quiso tomar la responsabilidad de transformar esto, pasaron dos años y medio y no pasó nada. Encima desmembraron una comisión que era la CONADIS para generar una agencia que prácticamente no está haciendo nada porque su director no aparece. Nosotros lo hemos convocado a una reunión la semana pasada en la, en la comisión y no apareció. Así que esta metodología de dos años y medio sin política hacia todos ustedes y hacia una, eh, hacia una responsabilidad que deben tener para, para una temática tan delicada de nuestro, nuestro país, realmente... Eh, da muestra de que esto no quieren hacer absolutamente nada eh, desde ya le agradezco la invitación el apoyo total de parte mía y bueno, todo el trabajo que vienen realizando cuenten con nosotros que desde la comisión vamos a avanzar en todo lo que podamos muchísimas gracias Hola ser amigo del señor y coincido con toda la lucha de ustedes lo que estoy viendo es que estamos frente a un congreso que forma parte del gobierno de una democracia no solamente el gobierno el poder ejecutivo es responsable de los recortes que hay que hacer sino todos los órganos de la república democrática que tiene el poder ejecutivo Congreso y Poder Judicial. Congreso en contra del Poder Ejecutivo. Poder Judicial en contra del Poder Ejecutivo. Poder sindical en contra del Poder Ejecutivo. Mafias a vida y por haber en contra del Poder Ejecutivo. Robo infernal. Adhieron todos ustedes y ojalá que nada a nadie les toque nada. Pero primero hay que evitar el robo y que devuelvan lo robado. Cuando eso ocurra, todos vamos a estar mejor. Los que tienen deficiencia y los que estamos bien. Eso es lo que hay que hacer. Dejar de robar, por favor. Se robaron todo. Y tiene la curva de ladrones ahí enfrente y nadie dice nada. Hola, buenas noches a todos, gracias y a todas por venir. Eh, bueno, le vamos a dar la palabra, le agradecemos a la diputada Magdalena Sierra su presencia también y va a hablar el hogar de Tuzangó. Buenas noches, eh, disculpen que estamos medio apurados, pero bueno, nosotros somos un hogar de Ituzangó, vinimos viajando, tomamos dos colectivos, el tren y el subte, eh, ya nos tenemos que volver. Venimos acá de forma independiente, nuestro hogar está padeciendo las políticas de este gobierno, eh, que afecta a 120 personas, entre residentes y eh, personal que trabaja ahí. Todos los días eh, vemos, ¿no?, cómo se va desmembrando, cómo van bajando estas políticas que van a afectar, rompiendo los vínculos que los chicos crearon ahí adentro, los vínculos afectivos, la medicación, eh, el déficit eh, con los trabajadores y sobre todo eh, lo que le queremos mostrar a ustedes es que acá hay personas que viven el día a día y hablan eh, y les vamos a demostrar la realidad. Ahora acá eh, un compañero, Bernie, que vive en el hogar, va a leer una carta que escribió su novia que hoy no pudo venir. Así eh, nos damos cuenta de lo que padecen realmente la gente que vive ahí. Esto va, la carta va dirigida al presidente Macri. Eh, Bernardo. Hola, soy Bernardo. Yo voy a leer una carta para el presidente que lo escribió mi novia. Se lo voy a, se lo voy a, leer, se lo voy a leer a usted, al presidente. para. Señor presidente. Somos chicos de un hogar y, y ¿qué acá y queremos pedirle que no que, que nos. No, ¿Qué dice? No, no entiendo. Señor presidente, somos chicos de un hogar y queremos pedirte que no nos saque lo que más queremos es nuestro derecho de ciudadano Y seguir viviendo acá. Somos chicos, pero tenemos sentimientos de grandes. Somos chicos y grandes. Que Estamos en peligro. Nuestra felicidad... Está en peligro nuestra felicidad. Sería... Nuestra felicidad sería seguir viviendo acá. Este es nuestro hogar y queremos defenderlo. Carta de la alumna del hogar. Pero, no, pero Arce. la novia acá del muchachito. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, va ahora a hablar Fernando Galarraga, que es eh, compañero de AT Capital, el representante del área de discapacidad de AT Capital. Buenas noches, compañeras, compañeros. Estamos realmente contentos desde el área de discapacidad de Ate Capital por esta movida que se está haciendo esta noche. Eh, algo realmente imprescindible en este momento de coyuntura donde las personas con discapacidad están siendo absolutamente avallazadas por el gobierno de Mauricio Macri. Y es totalmente necesario, imprescindible, que fortalezcamos como nunca nuestras organizaciones para poder resistir a estas políticas de ajuste. Si no nos organizamos, si no empoderamos a las personas con discapacidad, a sus familias y a todas las organizaciones sociales, lamentablemente, uno a uno, los derechos conseguidos van a ir cayendo y nunca vamos a alcanzar todo lo que nos falta. Entonces, más que nunca, esta tarde y todos los días, las personas con discapacidad debemos convocar a la unidad, porque la discapacidad no es una temática solo de aquellas personas que no vemos, aquellas personas que utilizan silla de ruedas, aquellas personas que no oyen. La discapacidad es una problemática social que nos comprende a todos argentinos, argentinas y todos los sectores se deben involucrar para que realmente se interrumpa de una vez esta sistemática eh, política de abayazamiento. Hemos visto, desde que asumió el 10 de diciembre de 2015, esta gestión, discursos absolutamente vacíos de contenidos, donde, como se dijo hace un ratito, se enarboló la bandera de discapacidad, pero solo como una cáscara vacía, porque adentro no hay nada, no hay gestión, no hay política, hay solo abayazamiento, quita de pensiones, hay eh, expulsión de trabajadores con discapacidad del ámbito público y como nunca, como nunca es necesario que salgamos y posterguemos cualquier diferencia, cualquier eh, mirada distinta que podamos tener sobre la, sobre la temática, sobre cómo encarar la lucha, pero debemos ser mucho más fuertes de lo que estamos siendo debemos ser mucho más creativos y más inteligentes que ellos, porque nos están pasando literalmente por encima. Y acá hay muchas personas, como dijo el compañero hace un minuto, de carne y hueso que están sufriendo, que están aislados, que nos necesitan. Y esto es nuestro compromiso y nuestra obligación como representantes de las organizaciones, ir a golpear cada puerta de despacho, cada ministerio, cada dependencia a los legisladores de acá enfrente y mucho más a la sociedad toda, a los medios de comunicación, a los artistas a otras organizaciones sociales de derechos humanos que nos acompañen, que se involucren, que sepan que hay miles y miles de personas con discapacidad que una vez más están en el fondo del tacho olvidados, postergados, avasallados como nunca compañeros, unamos Unamos todo nuestro esfuerzo, nuestra cabeza, nuestra inteligencia y lo fundamental, nuestras organizaciones. Si no unimos nuestras organizaciones, no vamos a poder plantar la resistencia que se hace imprescindible en esta coyuntura que estamos atravesando. Muchas gracias y ojalá, ojalá que cada evento seamos muchísimos más que estemos poniendo en el hombro a la inclusión de las personas con discapacidad. Bueno, agradecemos a Fernando, agradecemos, seguimos agradeciendo a cada una de las asociaciones, electrodependientes, la gente de APEBI, eh, MAMELIS, eh, prestadores, independientes. Eh, bueno, y agradecemos también a la presencia del diputado Cus, Juan Manuel Cus. Eh, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Eh, también le pedimos a la Fundación Villa Ángela de Moreno que iba a hablar en esta... Bueno, buenas tardes a todos. Eh, represento a Fundación Villa Ángela de Moreno. Nosotros atendemos, acompañamos y convivimos con personas con discapacidad mental, jóvenes y adultos. Lo que está sucediendo en, en estos últimos años es terrible y ustedes todos lo saben porque si no, no estaríamos acá. Todas las organizaciones estamos sobreviviendo a pulmón con, mucho, con muchos deseos, con muchas ganas de seguir trabajando, pero es a pulmón. No recibimos respuestas de nadie y realmente somos ninguneados. Estamos en un estado de invisibilidad que jamás he visto. La Fundación tiene 25 años y si bien hemos pasado momentos muy complicados en estos 25 años, como todos los argentinos, este momento es particularmente macabro porque el maltrato y el abuso que están haciendo sobre todos, personas con discapacidad, prestadores, familias, es realmente, vuelvo a repetir, macabro. Señor Seampini, ya que está acá, aprovecho para pedirle que ustedes de este lugar, que es, eh, está mejor colocado que el resto porque tiene más accesibilidad, a, a trámites, a contactos, a otros políticos, hable por nosotros, que grite por nosotros porque realmente en nuestro caso, como en el caso de muchas de la gente con discapacidad del país abren la puerta y encuentran barro hay familias que han tenido que pedir préstamos para comprar los remedios porque incluir salud no se las da porque Macri, entre gallos y medianoche, creó la Agencia de Discapacidad sin consultar y sin respetar absolutamente nada. Y han tenido que pedir un préstamo para pagar un mes de medicación. Eso es injusto. Eso es pisotear nuestra calidad de vida. Y está en sus manos, está en las manos de ustedes poder eh, alzar nuestra voz. Todos nosotros no podemos estar en el Congreso, todos nosotros no podemos abrir una puerta de algún lujoso funcionario, pero por ahí ustedes sí pueden hacerlo con más facilidad, aunque no creo que tampoco les resulte fácil, honestamente lo creo, debe ser muy complicado hacer que... ¿Quién es el presidente de la agencia de discapacidad? ¿No sabemos? ¿No sabemos? ¿Quién es? Ureta, ¿Y dónde está Ureta? No sabemos. Ureta también está en un estado de invisibilidad. Es más cómodo, imagino, para él. Pero bueno, en algún momento va a tener que poner la cara, porque hay que dar respuestas, nos tiene que dar respuestas. Nosotros pagamos su sueldo. Y es, es nuestro derecho escucharlo y que nos den explicaciones, porque nos están robando calidad de vida a todos, familias, prestadores y personas con discapacidad. Gracias. Bueno, ahora te pedimos... A... Acá viene Roxana, de Incluir Salud, delegada de arte. Te va a contar un poquito lo que se está pasando, ¿no? Hola, hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Roxana, yo soy delegada de AT Capital, también formo parte del área de discapacidad de AT Capital y un poquito para seguir lo que comentaba la señora, eh, yo trabajo en el programa federal Incluir Salud. Como todos saben, nosotros pasamos a formar parte de la Agencia Nacional de Discapacidad a partir de que se firmó este famoso DNU. Eh, lo primero que hicieron, apenas nos pasaron, fue despedirnos a unos 70 compañeros y compañeras que trabajamos en los diferentes programas La Agencia Nacional de Discapacidad está conformada también Por el programa de pensiones, el Servicio Nacional de Rehabilitación Lo que es la ex Conadis y en Incluir Salud eh, Todos los delegados de ATE que trabajan en estos organismos Que hoy conforman la Agencia Nacional de Discapacidad Formamos parte del área de discapacidad Yo en lo personal le quiero dar gracias al diputado Ciampini Porque fue el primero en recibirnos y abrirnos las puertas en el Congreso para poder llevar adelante un pedido de informe a la vicepresidenta para saber qué era lo que estaba haciendo con el presupuesto que se le estaba asignando, que se le está asignando a la Agencia Nacional de Discapacidad. Ustedes saben que a los prestadores no se les está pagando y por eso ustedes no reciben la medicación o se le cortan las prestaciones. El tema es ese, no se le paga a los prestadores, entonces los prestadores cortan el servicio. Eso lo denunciamos nosotros en el Congreso. No sé si fue el lunes o el martes, salió el pedido de diputados, yo lo estuve leyendo. Agradezco las preguntas que hicieron, que la verdad que son textuales como nosotros las planteamos. Por eso el agradecimiento al diputado, que fue uno de los primeros en abrir una puerta. Eh, obviamente que esto no alcanza, pero sepan que nosotros nos estamos moviendo, que no están solos. ...que desde el área de, ATE, de el área de discapacidad de ATE estamos trabajando todos los días... ...para que dejen de avasallar los derechos de los beneficiarios... ...y las beneficiarias de las pensiones no contributivas. Estamos con ustedes y nada, la lucha continúa. Todavía nosotros estamos en la lucha de reincorporar a los trabajadores... ...y trabajadoras que quedaron afuera. Algunos fueron reincorporados, otros no. También estamos denunciando que están haciendo pelota a los prestadores chicos. Al no pagarles, los prestadores no pueden seguir financiando el Estado... Y terminan yéndose, cerrando. Entonces, eh, se termina armando un mercado entre dos o tres prestadores y entre ellos deciden los precios de la medicación que reciben ustedes, las prótesis, los centros de discapacidad y bueno, todo lo que ustedes ya conocen. Bueno, solamente compartir el acceso y nuevamente agradecer al diputado que nos abrió la puerta enseguida. Gracias. Bueno, ahora Mauro de Nuestros y poder Acercarte. Bueno, buenas noches para todas y todos. Eh, principalmente agradecerle a Fabi por, por la invitación, a todos ustedes. Desde la Asociación Argentina de Electrodependientes celebramos estas iniciativas. Creemos que todos los que conformamos el colectivo de discapacidad nos tenemos que unir. Tenemos que luchar por nuestros derechos, los derechos de nuestros hijos, los derechos de nuestros familiares. Para el que no nos conoce, nuestros hijos dependen de la energía eléctrica para poder vivir. Tienen que estar conectados 24 horas a concentradores de oxígeno, a un respirador, a una bomba de alimentación. También me sumo a los agradecimientos a Cianpini, que en su momento con la comisión, presidente eh, presidiendo la comisión, pudo darle eh, rápido tratamiento a este proyecto de ley, que fue avanzando y se convirtió en ley. Lamentablemente, en este contexto en el cual todos estamos viviendo, donde hay un severo ajuste para las personas con discapacidad, no hay partida presupuestaria, la ley no se difunde, el Ministerio de Salud demora meses estamos hablando de que hay gente que presentó el registro en el año pasado para ser incorporado como electrodependiente y aún no tuvo respuestas esto es muy grave porque para poder acceder a un grupo electrógeno a una tarifa gratuita necesitamos ingresar a ese registro si se nos demora 7, 8 meses en ingresar se nos están negando esos eh, derechos nuestros hijos permanecen con internación domiciliaria por supuesto, o sea que también sufrimos cuando los prestadores nos dicen hace 6 meses que no nos pagan los queremos mucho, estamos encariñados con su hijo, pero no podemos seguir atendiéndolo, entendiendo que trabajan de eso. También sufrimos cuando como asociación vamos a visitar a un electrodependiente y tiene idioma, tiene profe y con recursos de amparo y todo, no le dan las prestaciones que necesita, no le aprueban la enfermería, se tienen que alquilar el, el CIPAP, entonces es una situación muy angustiante para todos nosotros, lo sufrimos como padres, como familiares, Recién escuchaba eh, a mis antecesores hablar, coincido y adhiero a todo lo que han dicho, y escuchaba puntualmente de gente que sacaba préstamos para pagar las medicaciones. Nosotros con una ley tenemos que sacar préstamos y sacar en cuotas un grupo electrógeno para que la vida de nuestros hijos no se apague. Entonces, esta es la situación que lamentablemente estamos viviendo. Con ley, pensamos que la sanción de la ley hace un año atrás iba a ser el final de un camino, un camino estresante, un camino intenso que hemos recorrido y era solo el principio, hoy nos encuentra acá luchando junto a ustedes para que los derechos sean respetados. Creemos que si nuestros hijos tienen derechos por tener un CUT o un certificado de discapacidad es porque otras generaciones han luchado, así que creemos y tenemos la convicción de acá hasta es un deber generacional si se quiere pelear para que las futuras generaciones también tengan más derechos, no solo por los derechos de los que están sino de los que vendrán, así que insisto, celebro esta iniciativa, tenemos que unirnos, tenemos que luchar y tenemos que pelear por los derechos de todas las personas con discapacidad. Gracias Mauro, Ante Congreso, Secretaría de Discapacidad, después Bueno, buenas noches, realmente es un gusto poder estar acá porque esto reafirma nuestra lucha desde hace años. Recién se hablaba de, Mauro decía, de las generaciones, ¿no? Y acá somos muchos los militantes que hace años que venimos luchando, que estamos aquí presentes también hoy dando esta batalla. Eh, hace años, hace muchos años atrás, se hacía una marcha conmemorando el Día de la Discapacidad, que eran como siete cuadras y que realmente salía de acá de congreso y hacíamos notar ese día visibilizábamos la temática de la discapacidad porque realmente no eran épocas en la cual las personas con discapacidad estuviéramos incluyéndonos en la sociedad. Después vino un periodo donde realmente tuvimos esa oportunidad, nos fuimos incluyendo, fuimos saliendo, fuimos eh, militando también la posibilidad de, de, de incorporarnos a los trabajos, incorporarnos a la vida social Hoy, lamentablemente, estamos atravesando por un momento muy oscuro, no solamente para las personas con discapacidad, sino para el país. Y nosotros lo sentimos más porque siempre hemos sido invisibilizados, siempre hemos tenido que estar luchando. Pero lo más importante, me parece, que hay que rescatar hoy, es que estamos hoy frente al Congreso, mucha gente que hace un tiempo atrás por ahí no se movilizaba porque pensaba que esto no iba a ocurrir. Hoy. La realidad nos demuestra que nos tenemos que movilizar. Por eso yo quiero dejar este mensaje. No hay nada que no se consiga con lucha. Así que, por favor, los padres, las madres, las personas con discapacidad, los familiares, los militantes de la discapacidad, tenemos que tomar conciencia y dejar de lado las banderías políticas, lo que sea, digamos. Esa cuestión de no no me movilizo porque lo organiza un partido político, no no, no me movilizo porque lo organiza un sindicato, no, no me movilizo porque lo organiza no sé quién. Todo es política. No es política partidaria, pero esto es política también. Y la única manera de resolver las cosas es militando de esta manera, como estamos todos nosotros aquí en la calle, haciendo ver que las, las personas con discapacidad tenemos nuestros derechos y que se tienen que respetar. Así que un aplauso muy grande para todos ustedes compañeros, no aflojen, convoquen a otros. Estas marchas tienen que ser multitudinarias. Si no nos hacemos ver, nos van a pasar por arriba, cosa que no lo van a lograr, porque acá hay gente que tiene interés en que esto realmente crezca. Gracias. Bueno, ahora le pedimos la presencia de Julián Benítez, quería hablar. Hola, buenas noches a todos y a todas, primero y antes que nada estoy muy emocionado, muchas gracias a todos por estar, yo adhiero como una persona con discapacidad, eh, soy, de, soy de Moreno, también me afectan muchas cuestiones que están sucediendo en este país, el tema del tarifazo que a nosotros, como acaban de decir, nos afecta doblemente. Eh, ya que a nosotros como personas con, con discapacidad se nos cuesta mucho conseguir un trabajo se nos cuesta mucho que nos tomen en un empleo tanto privado como público eh, hay leyes que no, no se respetan hay leyes que se invisibilizan como acaban de, de, decir, de decir disculpen que me trabo eh, nosotros somos sujetos somos sujetos de derechos, también tenemos obligaciones y una de esas obligaciones es venir y pelear por el reconocimiento de nuestros derechos. Nosotros, las personas con discapacidad, también somos sujetos políticos y también tenemos la posibilidad como esta y como muchas más que van a seguir viniendo para pelear por todos nuestros derechos para pelear por todas las veces que nos chocan para pelear por todas las veces que nos quieren pasar por encima para pelear por todas las veces que nos quieren invisibilizar cuando se invisibiliza a, un, a una persona es porque la quieren deshumanizar la quieren correr la quieren ocultar no la quieren ver eso es lo que hacen Negando nuestros derechos, quitando las pensiones, aumentando las tarifas, sabiendo que hay personas que es, es inherente para ellos que tengan la electricidad, como en el caso de los electrodependientes. Eh, no sé, la educación inclusiva que no se está dando como corresponde, en la que nos incluiría aún más porque nos daría mayor conocimiento a todos, a toda la comunidad en general de nuestros derechos y de cómo ejercerlos y de cómo pelear acerca de nuestros derechos y cómo incrementarlos. La verdad, estoy muy contento de que nos movilicemos, yo me prendo en todas las movilizaciones que hay siempre y bueno, muchas gracias a todos. que se escuche, que se escuche bien alta nuestras voces hoy en este día, ¿eh? por los derechos de las personas con discapacidad a pesar del frío, teníamos lluvia, hoy estamos acá un hermoso grupo luchando por los derechos de todas las personas con discapacidad, gracias eh, bueno, le vamos a pedir a Arturo, como papá, que va a hablar no sé si... Ah, acá, acá ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Arturo. Vengo en representación de, de mi hija. No vengo con ninguna bandera política, la única bandera mía es la argentina. Eh, y me da mucha tristeza que estemos todos acá nosotros peleando por nuestros derechos. Si nosotros tenemos derechos, ¿por qué tenemos que venir a pelear nosotros acá? ¿Por qué? Eh, la gente de, de ADEPA tiene que estar peleando porque sus hijos tengan electricidad. ¿Por qué nosotros tenemos que pelear para que los prestadores nuestros le paguen? ¿Para qué? Para que ellos tengan los servicios. Eh, yo escuchaba acá y más o menos me armé un discurso, pero después de escuchar todo esto me, me dio bronca de que todos estemos acá. Me dio bronca por estar peleando por los derechos de mi hija y por los derechos de todos nuestros hijos. Por eso, disculpen que me, me emociono,